Y voy a pausar. Entonces, el, en el encuentro de hoy, he querido titularlo como una historia de amor. Esta historia de amor la he leído en parte de este libro, ¿eh? que son el fundamento de la ciencia del Chikung. La teoría de la completud con Joan. Como es una historia de amor, ¿eh? es una historia de amor a la que nos lleva este Chinen Chikung, y el ser humano es una historia de amor, yo quiero invitarles hoy a iniciar nuestro encuentro con una danza. Una danza de una música que se llama Tú eres mi arcoíris. Y en esta danza, como vamos a iniciar una historia de amor, a, a, a desvelar esa historia de amor que se inició con cada uno de nosotros cuando eh, fuimos concebidos y en todo el desarrollo de nuestra vida. ¿Mm? Le voy a pedir que esta danza, no se preocupen por, por danzar bien, así o así, pero sí se, se ocupen de entrar a su interior. ¿Eh? de escuchar la música y disfrutar de esta música. Vamos a ponernos de pie y simplemente disfrutando Muy bien, muchas gracias. Ahora, entren a su interior. Como decíamos que hoy vamos a hablar de una historia de amor. Vamos, iniciamos con esta música que nos permite entrar profundo dentro y observar. Ahora traemos toda la conciencia al interior, toda nuestra atención al interior. La traemos al interior de la cabeza, a lo más profundo, en el centro. Observamos el interior, sentimos el interior y escuchamos nuestro interior. Hablando de una historia de amor, se nos había pasado que la historia de amor comenzaba en nuestro interior. Así como comenzó en el vientre de nuestra mamá, nuestra historia de amor, nuestra historia de amor sigue en nuestro interior. Era algo que no sabíamos y que estamos reaprendiendo. Ahora todos juntos estamos compartiendo este encuentro y esta celebración de la vida en este miércoles de Chinén. Y todos estamos en el interior de cada uno. Y mágicamente nos ha unido la música. Así que podemos sentir y darnos cuenta de que estamos dentro, pero a la vez estamos conectados. Desde el interior, algo puede estar observando. Hay algo que observa, algo que escucha, algo que siente. Y ese algo que escucha y que siente es un tipo de chi muy especial. Un tipo de sustancia muy especial. A la que habitualmente se le llama conciencia. Esa conciencia que entra al interior, se empieza a dar cuenta de cosas diferentes a las que está acostumbrada a contemplar. Ahora juntos estamos en el interior. Y solo por estar en el interior escuchando estas palabras, que provienen también de esa conciencia que está en el interior, podemos descansar de analizar, podemos descansar de pensar, podemos descansar de imaginar y del razonamiento lógico y de querer comprender en el nivel habitual, y ahora solo nos dedicamos a observar dentro, escuchar y sentir. Sentir la historia de este cuerpo que es una historia de amor. Conectamos con la totalidad del cuerpo. Y curiosamente nos damos cuenta de que todo el cuerpo puede ser sentido desde el centro de la cabeza. Respiramos. Se ha serenado la respiración. Se ha suavizado el latido del corazón después de la música y sentimos una vibración especial. Danzar ha generado toda una cascada de secreciones en toda la totalidad del cuerpo. Y esas secreciones nos han permitido entrar en un estado de calma, de alegría, de serenidad. Rescatamos ese estado y sentimos que vibra muy bonito. Y vamos a sentir también, vamos a darnos cuenta que esa vibración bien bonita se expande a todas partes del cuerpo. Eso que observa, que es la conciencia pura, la conciencia que se da cuenta de sí misma, la conciencia se da cuenta que observa su expresión, más esencial es se llama en chino yuan ti observa todo el cuerpo por dentro y puede ir desde la cabeza hasta los pies por dentro a través de todas las estructuras. Puede ir a través de toda la cabeza, todo el cerebro, todas las células cerebrales. Y por donde va, todo se va transformando. Se va calmando, se va alegrando. Hay una sonrisa en la cara que es muy profunda. Es esa sonrisa de la práctica que llega muy profundo. Esa esa conciencia que observa, ese Iyuan Ti que le llaman en China, va a través, como nos contó Milka la vez pasada, a través de todas las estructuras, de todos los niveles de Chi del cuerpo. pasa y lo refleja todo como si fuera un espejo transparente, multidimensional e invisible. Y a la vez, eres tú yendo a través. Si te digo ve a través del cuello. Puedes ir a través. Si te digo, ve a través del cuello, vas a través y sientes cambios. Ahora te digo, relaja la intención. Todo esto que te voy diciendo hazlo como si no hicieras nada, más relajada, más relajado, más aún, como si fueras invisible y nadie te notara, la conciencia, tu conciencia, tu conciencia, que se da cuenta de sí misma, va a través y todo se transforma. Va a través de los hombros, los brazos, los dedos. Puede ser que todo te parezca muy oscuro. Y puede ser que todo te parezca muy nuevo, pero simplemente no analices, déjalo. Y ve a través sintiendo los cambios que hay en el cuerpo a partir de que vas a través. Los brazos se relajan y se expanden. Ve a través del pecho. Es un juego. El juego se llama una historia de amor que vamos rescatando, que vamos descubriendo y que vamos investigando y jugando a descubrirla. Ahora lleva a tu conciencia, a través del pecho, la espalda alta. Todo se va convirtiendo en un espacio muy, muy grande. Desaparece toda la sensación habitual y aparecen nuevas sensaciones. Espacio. Parece que todo fuera vacío y sin embargo hay algo. Vas a través de todos los órganos internos y solo pasar a través, todo se distiende, desaparecen las tensiones preocupaciones, vamos a jugar a mantenernos en este momento presente porque resulta que la historia de amor solo se descubre en todas sus posibilidades cuando eres capaz de habitar el momento presente y darte cuenta y aceptar completamente que no hay nada más importante que este momento presente. Nada es más importante ahora, no hay nada del pasado que lo pueda enturbiar, no hay nada de lo que está por venir que sea importante, esta historia de amor solo se encuentra en el momento presente y el momento presente al momento presente solo te puede llevar esa observación interna, ese observador que se observa a sí mismo, Seguimos jugando y experimentando la vida. Observamos cómo todo desaparece, se diluye. Poco a poco parece que los límites conocidos se disuelven. Y vamos a través del abdomen. a través mágicamente de todos los órganos internos. El observador tiene una cualidad maravillosa. Tú eres esa conciencia que se da cuenta de sí misma y que observa. Y esa cualidad es que de pronto despierta a una gratitud, despierta a un corazón agradecido y se le da por agradecer a cada célula, va a través de cada una y cada célula descansa, cada célula de cada órgano se distiende. los órganos internos del abdomen, todos se relajan. Y cada célula es atravesada por una frecuencia muy, muy sutil. esa frecuencia muy sutil, eso que podemos llamar chi, muy fino, es esa conciencia pura, autoconsciente, va a través de todo y todo se transforma. Y dónde va, la sustancia más fina del universo, el chi puro universal le sigue y todo el cuerpo ahora se transforma en una gran vibración de vitalidad. Disfrutas no hay nada, nada, que limite tu capacidad de disfrutar. Suavemente, esa conciencia que observa, esa conciencia pura, que se reconoce, va a través de toda la médula espinal, la columna vertebral, a través de todo el sistema nervioso, cervical, dorsal, lumbar, a través de todos los huesos, de todo el universo celular, y de todos los sistemas hormonales, endocrinos, nervioso, a través de todo el sistema inmune, todas las funciones descansan y entran en completa armonía, todo el espacio-tiempo ahora es esa vibración tan pura y tan fina que todo lo observa de modo agradecido, de modo natural de modo profundo, va a través de las caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies. Y ahora te puedes dar cuenta de que tu cabeza Busca el cielo. La coronilla en esta historia de amor tiene conexión profunda con el cielo azul, como cuando éramos bebés y teníamos las fontanelas abiertas, esos grandes centros aún. Pueden abrirse y conectar con el cielo azul. A esta sensación que tienes ahora le llamamos completo. Le llamamos completud. Hemos recorrido la completud del cuerpo y hemos, y nos hemos dado cuenta de que esa completud es una realidad. No hay nada que esté separado. Ahora observa tus pies. Tus pies conectan con la Tierra, con el cielo azul bajo la Tierra, con el Universo y todo es un continuo fluir. Cielo y Tierra, cielo de arriba, cielo de abajo, fluye a través de toda todo el espacio que eres ahora. A esto le llamamos relajación. En esta historia de amor observamos todo el suelo de la pelvis, el suelo de la pelvis y conscientemente, muy delicadamente, cerramos los esfínteres y subimos un poquito el centro por delante del ano, por detrás de la puerta de la vagina y los órganos externos masculinos también se cierran y suben. Y conectan con el interior. Y ahora observas tus manos, el centro de las palmas, conecta con toda la naturaleza y si prolongas con el cielo azul, con el universo, en toda su horizontalidad, con las montañas, con los océanos, y de repente toda tu habitación se ha transformado en naturaleza y tú te has transformado en toda la habitación y toda la casa. Tu conciencia se expande y tras tu conciencia va tu cuerpo más sutil, este cuerpo que ahora descubres en esta historia de amor y corazón a corazón, mente a mente, nos unimos para conocer un poco más la historia de amor de la humanidad. Corazón a corazón, mente a mente, estamos dando nacimiento a una nueva cultura humana. Y esta nueva cultura humana que somos es una nueva humanidad que va a incorporar nuevos hábitos, nuevos conocimientos y nueva información para una vida compartida, celebrada y saludable. Así que ahora nos vamos a unir todos juntos a lo que llamamos ahora conformamos un campo un campo de conciencia. Un campo de conciencia e indudablemente un campo de Chi. En ese campo de conciencia vamos aún a vibrar y a unirnos a un gran campo de conciencia mundial que nos lleva más profundamente a esa historia de amor y más fácilmente a descubrir nuestra propia historia de amor. Y en ese campo hay muchas personas que desarrollan y reconocen su propia historia de amor y disfrutan cuando otros despiertan a conocer sus propias historias de amor y potencian unos a otros que vayamos soltando la historia tan antigua de sufrimiento de la humanidad y comencemos a rescatar nuestra verdadera historia, una humanidad en un planeta llamado Tierra, una humanidad que tiene una historia de amor que contar completamente pura, que no se parece, salvo por atisbos, a las historias de amor que nos contaron. Que es una historia de salud, que es una historia de apoyo mutuo, que es una historia de conexión con la naturaleza, con el universo y con todo, que es una historia de aprecio y en este campo de conciencia, lo que piensas se realiza por la sencilla razón de que todo en el universo está conformado por esa sustancia invisible que conforma lo que se ve y lo que no se ve. Y ese chi universal, ese chi puro universal del que tú también estás formado, es incondicional. responde a la información que tú manifiestas. Así que ahora nos damos todos muy buena información para hoy encontrarnos con esa historia de amor profunda, bella que somos cada uno. Y entonces nos damos cuenta que nuestra conciencia es ese campo de conciencia y de sabiduría donde está el señor este que escribió este libro de la teoría de la completud, el doctor Pan Min. Y hay muchas más personas que tienen esta nueva visión que es muy antigua también de todas las culturas humanas, lo más sabio, lo más puro. Y ahora somos esa conciencia y somos el universo consciente y atraemos ese chi puro universal para ese campo de conciencia saludable, Y atraemos ese Chi puro a nuestro campo de práctica de hoy. Atraemos ese Chi puro a nuestras familias. Atraemos ese nivel de vibración y frecuencia de conciencia y ese descanso. Ese bienestar. Ese al fin estar en casa. Y atraemos ese Chi y ese estado a nuestro cuerpo. profundamente al interior y nos vamos a centrar en el abdomen, en lo profundo del abdomen hay un palacio. Como no podía ser de otra manera, las historias de amor tienen palacios pero este palacio es tan diferente. Está en ti y tienes muchos palacios. Está en lo profundo del abdomen. Y en este palacio recibe toda la fuerza de la vida. Confluye todo el chi puro del universo. Relaja toda la estructura manteniendo la verticalidad y mantén tu conciencia en el interior del palacio y suavemente, suavemente vamos a abrir los ojos, despacio, manteniéndonos en nuestro interior. Este encuentro, damos la información de que es un encuentro muy, muy íntimo, muy, muy bello, muy, muy puro. Y vamos a hablar de algunas cosas. En la alegría de compartir el viaje. Vamos a hablar de lo que es para la tradición oriental y específicamente para Chinen Chikun, cómo fue la evolución de ese ser humano hasta que llegó a una manifestación de la conciencia tan especial que en Chinen Chikun, una forma especial de Chikún que enfoca en la sabiduría y en las capacidades del ser humano su atención aprendiendo él las habilidades de conectar con nuestras partes más evidentes, que son chi, y conectar con ese aspecto más sutil, que es lo que hemos hecho entrando y viajando en nuestro interior. Y en ese cuerpo, que es también un cuerpo de espacio, cuando Realmente entramos al interior y empezamos a descubrir la historia de amor de qué que es cada uno. Tiene tres centros energéticos. Uno es en el que estamos ahora, en el Tantien, que está por detrás del ombligo. O sea, entre el ombligo y la baja espalda es una gran, un gran centro energético. Y... En la parte posterior, ombligo, espalda baja, ¿eh? en la parte posterior está la puerta de la vida, que le llaman los chinos, y por dentro está ese palacio, el palacio de la puerta de la vida. Ese centro energético tiene que ver con la formación celular, con el crecimiento, con el desarrollo, con la reparación del cuerpo. Tiene mucha información, tiene toda la información que heredamos de nuestro padre y nuestra madre. Y tiene también información de los alimentos que vamos tomando. Tiene la información de los cinco órganos, un, un poquito más arriba. Entonces tiene mucha, mucha capacidad tiene que ver con la inmunidad, cuando yo mantengo mi atención ahí suceden cosas maravillosas como por ejemplo que mi respiración se hace más profunda y al hacerse más profunda la energía del corazón, la energía del pulmón bajan al riñón y lo que hacen es unificarse, serenar, calmar, ¿Mm? Armonizar. Luego tenemos el centro que corresponde al centro medio, que tiene que ver justamente con los órganos ¿eh? y tiene que ver con todo el proceso que llevan los órganos, procesos hormonales, ¿eh? procesos emocionales también, y ese centro energético también es muy importante y tiene. Tenemos un tercer nivel ¿eh? que es, tiene que ver con el cerebro como lo explicamos en la vez pasada y es el hilo Antí. Ese centro energético alberga ese hilo Antí, ese hilo Antí alberga el ser verdadero ¿eh? que le llamamos y podríamos decir que en el proceso de venir a la vida Venimos con una, un nivel de ese en ti conformado que es puro, muy puro y que luego va, vamos recibiendo información durante todo nuestro crecimiento después de nacer y esa, ese en ti empieza a generar todo un acúmulo de información viene, que viene del interior, del exterior. Y empieza a haber una separación entre lo que es ese ser que va creciendo y el mundo exterior. La información que le proporcionan los sentidos ¿eh? Eh, le, le da un, un determinado tipo de información y por dentro de las, la información que le proporcionan las emociones y, y le, que le proporciona también su entorno como información familiar, información educativa y todo ese tipo de información va generando también un reconocer quién soy yo y separarme de lo demás. ¿eh? Empieza a haber una separación. Entonces ahí empieza a haber un, eh, un ocultamiento, empieza a suceder un ocultamiento de lo que es esa historia de amor original, ¿eh? en la cual eh, el, la el, el ser va separándose de sus cosas más naturales. Por ejemplo, es capaz de... Eh, por ir a favor de lo que es eh, la conciencia social, renunciar a, por ejemplo, si tiene alguna necesidad fisiológica, ¿no? darle prioridad a lo social frente a las necesidades fisiológicas. Empieza a fragmentarse su existencia, empieza a separar la, lo, lo que, la vida social de sus necesidades, por ejemplo. Si yo estoy en una reunión muy importante y de repente tengo necesidades fisiológicas de ir al servicio, de repente renuncio o postergo esas necesidades y empiezo a actuar de tal manera que empiezo a reñirme con mis funcion mi funcionamiento natural. Por ejemplo, cualquier persona del campo a las 8 de la noche se retira, cena, ¿Eh? y a las 10, pues se va a dormir. Todo el proceso social nos lleva a desnaturalizarnos de esas necesidades fisiológicas y de esos ritmos que tienen que ver con los ritmos naturales, de, los ritmos de la naturaleza. Y comenzamos a separarnos. ¿eh? También sucede que hay una, un algo dentro que, que, que es que surge de esa naturaleza del en ti que es como los sueños, que, de lo que realmente queremos ser. Pero hay un condicionamiento familiar y social que nos lleva a eh, estudiar cosas que no nos gustan realmente, pero que de repente nos van a hacer ganar más dinero. Y así empieza la lucha entre lo que es... Ese ser más verdadero, el que sueña y que no ve imposibles, con ese otro ser, que es el ser social. Eso, eso que se va construyendo, construyendo como la personalidad, el carácter y toda la proyección social, la aceptación, la familia, los hijos, el, la, el poder económico, el no poder, etcétera, etcétera la profesión, el reconocimiento, no reconocimiento, soy querido, no soy querido, todo eso va conformando un entramado que es información que, de la cual nos vamos llenando ¿no? y que nos separan de ese anhelo interno o ese anhelo universal del universo que, que nos, que nos eh, permitió estar aquí. ¿no? Y entonces, pues a la larga, eso que surgió como, como una... Como una naturaleza, ¿eh? eso que puede ser esta agua, esto podría ser el hilo antinatural, ¿sí? esta agua, de repente, cuando eres niño, te empiezan a poner información, información, información, y más información, y más información... Y el agua, que era transparente, clara y todo lo reflejaba y que traía todo, proyectos universales para realizar, se empieza a enturbiar y a llenar de un color que es lo que llamamos el marco de referencia. Tú empiezas a funcionar y, y te crees que todo ese color, todo eso con el que se ha ido llenando por las creencias, todo eso es realmente quién eres. Y eso. Empieza a generar los niveles de sufrimiento que son los que luego nos llevan a la enfermedad. En una cultura como la occidental y casi todas las culturas humanas ponen el sufrimiento como el ejemplo que tenemos que seguir. Pero hay una historia en nuestro interior, una historia de una conciencia, una conciencia pura, a la que a través de las enseñanzas que nos brinda el Chinen Chikung, como una cultura nueva, vamos re retornando poco a poco, porque ¿cómo podríamos, después de estar en un estado así, retornar a ese estado limpio y claro? Solo agregando poco a poco nueva información. Aunque parezca imposible, si yo diluyo esto mucho, mucho, mucho, en agua pura, finalmente voy a conseguir el estado. Pero no retornar al estado, sino una nueva evolución de ese yuantí. Es mucho lo que podemos hablar del yuantí y es mucho de lo que podemos hablar, pero nos interesa mucho experimentar, como hemos experimentado, la importancia de la música, la importancia de danzar desde dentro, con formas no estereotipadas, la importancia de disfrutar del momento, reconocer que somos una historia de amor, y eso lo hemos hecho ya en un proceso que ha sido desorganización del campo. Ahora, quiero que vean cómo esa conciencia, esa conciencia que se da cuenta de sí misma, ese sentido de darme cuenta de que empiezo a darme cuenta de que estoy unido a todo, ¿eh? de que cuando entro en mi interior, entro en un estado relajado, y ese estado relajado se parece al estado natural de cuando éramos bebés y no teníamos todo ese andamiaje de información. El proceso que vamos haciendo con Chinen Chikung es un proceso donde vamos flexibilizando, abriendo nuestro marco de referencia. Y eso se consigue a través de abrir el corazón, ¿no? a través de movimientos suaves, a través de repetir una y otra vez la información. Solo quiero que vean cómo la naturaleza responde a la conciencia. Y vamos a ver el resultado de una experiencia que hice. Hace dos domingos, con el ajo, tomé dos dientes de ajo de una misma cabeza, en la mi del mismo tamaño, y los puse en macetas. Leí en internet cuando brotó el primer ajo, ¿no? leí cuánto tiempo era el que demoraba en brotar un ajo normal, sin ningún y corriente. Y decían, un ajo normal y corriente brota entre los 7 y los 10 días. Ok. El ajo, de los dos ajos que fueron regados a la misma hora, y solo uno tuvo la intención, tuvo tuvo el cuidado de mi intención, esa misma observa, observadora, esa conciencia pura, ese ello en ti, se conectó con el ajo, con uno de ellos, con el rosado, y todos los días le daba buena información. Llevaba mi conciencia al interior del diente de ajo y mm, esto era exactamente lo que hacía. Llevaba mi conciencia al interior del centro germinativo del diente de ajo, de la panceta rosada, y los... Le daba la información de que crecía con mucha potencia, con mucha vitalidad, muy saludable. Y al otro no le daba ningún tipo de información. Hoy por hoy se pueden ver que la diferencia de uno y otro. ¿Mm? Y entonces poco a poco vamos experimentando esas capacidades de la conciencia. Cuando experimentamos estas capacidades de la conciencia, flexibilizamos nuestro sistema de creencias y vamos haciendo más fuerte a nuestra conciencia original, despertando a ese yo en ti y permitiendo que cumpla la función que tiene que cumplir en nuestra vida, ser el maestro de nuestra vida o la maestra si lo prefieren y guiar desde el interior, las decisiones, decidir desde el interior, conectando con ese corazón puro, con esa mente clara. Decidir desde el interior y transformar nuestra vida, transformar aquella vida limitada o ese destino que nos, nos pesaba o esa situación difícil que estamos viviendo o que hemos vivido repetidamente una y otra vez, transformarla en lo que es recuperar esa historia de amor que somos cada uno. ¿Mm? Hoy me salía una, una imagen que me parece muy interesante. Vamos a suponer que somos una ciudad, nuestra vida es como una ciudad se desarrolla en, un, en una ciudad. En esa ciudad hay semáforos. Conducimos habitualmente y esperamos y naturalmente el semáforo pasa del rojo al amarillo al verde, del verde al amarillo al rojo. Resulta que en nuestra vida personal nosotros siempre vamos como si tuviéramos el semáforo verde y cuando su surge alguna situación de enfermedad, o nos sentimos mal, se pone en amarillo, ¿eh? y de repente no prestamos mucha atención y seguimos, y de repente surge un problema más, más grueso, un problema más, como grueso, dicen en México, un problema más difícil, hay una, un problema de salud grave, o más grave que los anteriores, y se prende el semáforo rojo. Entonces, tú que habitualmente estás acostumbrado a conducir en verde por tu vida y a saltarte los amarillos, de repente tienes el rojo y quieres apretar el acelerador, olvidar que lo que está pasando está pasando. Pero resulta que está en rojo. Está en rojo un día, dos días, tres días, cuatro días. Y tú todo el tiempo estás esperando que llegue el verde. Ese semáforo rojo. Es una señal del amor, de la historia de amor que está en tu interior. Dice, para, detente, descubre tu historia de amor, descubre tu historia de amor, detén tu impulso de querer seguir circulando. Detén y descubre tu historia de amor. Es solo un llamado de atención. Todo en el universo es chi y todo está puesto para que despertemos. Incluso los problemas difíciles nos llevan a descubrirnos, nos llevan de retorno. Cuando el cuerpo duele, tú entras a tu interior. Cuando el cuerpo enferma, tú entras a tu interior, pero si te quedas solo en la información que te proporciona la sociedad, el marco de referencia y los miedos que se generan, probablemente todo eso quede fijo en tu y yo en ti, en tu marco de referencia, y entonces probablemente el proceso se agrave. Pero si reconoces que cualquier situación que esté por vivir es un llamado de, ese, de, ese, de esa historia de amor que eres para que entres. Y si empiezas a descubrir esa conexión con todo, esa conexión, ese retorno a contar con la naturaleza, a contar con el universo, a contar con eso invisible, con ese chi que funciona constituye todo lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve, de repente todo va a continuar su proceso natural. ¿Cuál es su proceso natural? Cambiar continuamente. Vamos a ahora hacer un experimento todos juntos. Vamos a ver cómo podemos hacer una gran transformación en un proceso que parece irreversible. Para esto, volvemos a conectar con el campo de chi, con el campo de conciencia, con el campo de buena información, abrimos nuestras nuestra mente, flexibilizamos todo nuestro sistema de creencia, soltamos todos los problemas y ahora, lo que hacemos es cortar en diagonal el pepino o lo que tenga la mano ¿sí? y lo separamos. Lo que vamos a hacer es unirlo como queráis en, en el mismo sentido que estaba. ¿sí? En el mismo sentido que estaba o en otro, en otro sentido. Lo pueden unir con otra forma. ¿sí? Y ahora simplemente vamos a conectar con nuestro interior y vamos a llevar nuestra conciencia al universo. En un instante pensamos universo y nos conectamos con el chi más puro, corazón a corazón, mente a mente como niños disfrutando de jugar y descubrir este cuento que eres tú. Eres el centro del universo, eres la fuente del universo. Y desde el universo atraemos ese chi puro y le damos la información a que el pepino se une, se restablece toda la unión. Se restablece y crece y crece, crece internamente. Se une todo el chipuro. Va uniendo y reestructurando. Uniendo y reestructurando. Respiramos profundo y fino en el abdomen y otra vez expandimos corazón a corazón, mente a mente. Como si estuviéramos respirando en el interior del pepino, hacemos que el chi confluya y vaya a través y queda unido. Se regenera, se une y se transforma. Sientes desde la mayor pureza que todo es posible. Todo es Juan Linton. Y vamos otra vez al universo. Soltamos todos los límites. Soltamos todos los límites, todas las creencias limitantes, se transforman en chi puro. Y atraemos el chi puro hacia el pepino y le damos la información que se reconstituye, que se une completamente corazón a corazón. Nuestra conciencia, nuestro oído en ti, está transformando la materia y está uniendo completamente relajados, sin ninguna expectativa, disfrutando, sonriendo, viendo un poquito más en esta historia de amor que eres, retornamos al universo otra vez, muy, muy puro, muy abundante, y le damos la información de que se une completamente se unen. En cada respiración, en cada exhalación, muy relajados, sentimos ese esa pequeña información y muy clara nuestra mente, muy claro nuestro oído en ti, Reconstru reconstituyes el pepino. Muy bien. Suavemente relajamos las manos. Y vamos a ver. Pues está, está, está, está, está, está. Ahora lo dejamos con mucho cuidado. ¿eh? Lo dejamos con mucho cuidado. Ahí está. Suavemente. Vamos a hacer abrir y cerrar. Abrir y cerrar quiere decir que vas a colocar las manos y vas a acercarlas. Cuando las acercas reúnes chi en el interior del pepino y a la vez reúnes chi en tu interior. Y cuando abres, desplazando los codos, un poquito nada más, te conectas con el universo puro. Y lo atraes y transformas. A este proceso se le llama Hua. Se mezcla y se transforma. Estaría muy bien si pudiéramos ver. No sé si Rafael, puedes uh, si alguna persona ha visto, si alguna persona ha conseguido pegar el pepino. Yo creo que sí. <ríe> muy bien, María Jesús. <ríe> Genial. Hola. Muy bien, Manuel. ¡Hola! ¡Opa! ¡Con cuidado, con cuidado! Muy bien, ¿quién estamos ahí? Carmen García Lucero con su pepino. Ahora después lo dejamos y vamos a seguirlo trabajando con Chi. ¿Alguien más? Hey, tenemos también a Patricia, Patricia Guerra. ¡Hola! Con una manzana. ¡Hola! muy bien bueno debe haber más personas ¡Eh! muy bien Sonia muy bien ahora suavemente lo dejamos y este pepino o manzana o eh, calabacín va a ser vuestro pepino o calabacín o manzana de compañía lo vais a mantener y todos los días le vas a dar un poquito de ching y en tres días, probáis a colgarle alguna cosa así, que da, ponerle peso a un lado, a ver si se mantiene. ¿Ok? <ríe> Muy bien. Vamos ahora a hacer una sanación. ¿Mm? Vamos a... A ver si colocamos aquí. Muy bien. Vamos ahora entonces a cerrar los ojos. Entramos a nuestro interior. vamos a conectar con el universo inmenso, nos diluimos en la inmensidad. Corazón a corazón, mente a mente, vamos a ir a través, con esa conciencia universal, con, esa, con ese campo de conciencia mundial, con esa gran sabiduría natural, donde tú no eres tú, yo no soy yo, donde somos uno, corazón a corazón. Vamos a reconstituir, vamos a pasar a través de todo el cuerpo y nos relajamos, sencillamente sabemos que vamos a iluminar toda la historia de amor que somos. A través de nuestra conciencia pura. Vamos a pasar a través de nuestra cabeza. Sigue mis instrucciones. Vamos a través de todas las células cerebrales, a través de todos los planos de la piel, los huesos, a través de todos los fluidos, muy relajados, muy en calma muy natural, no pienses, simplemente sigues las instrucciones, vamos a través de los órganos de los sentidos, los ojos, los oídos, la boca, la nariz, vamos a través de las glándulas endocrinas, la hipófisis, la epífisis, todo entra en armonía, todo se expande. Se llena de chi puro universal. Siente que la intención está muy ligera, casi desaparece. Siente cómo estás seguro en el centro del universo. Siente cómo. Todo te sostiene y al mismo tiempo tu conciencia va a través siendo la fuente del universo. Toda la cabeza se transforma en chi puro universal, en el chi más fino, el más saludable, puro amor incondicional. lleno de natural alegría. Tu historia de amor se manifiesta en cada célula y cada célula empieza a replicar en esa historia de amor. El chi es abundante en la cabeza, la sangre fluye bien y suavemente. Se han disuelto todos los bloqueos y problemas. Todas las toxinas se han convertido en chi puro. Todas las funciones están maravillosamente bien. Nuestro campo de conciencia va a través del cuello, corazón a corazón, mente a mente. Todo se hace muy fino, muy suave. Todo vibra en la frecuencia del de Chi puro universal. Entra en armonía con las leyes de la naturaleza y del universo. Llevamos nuestro, nuestra conciencia pura a través de los brazos. Y observa cómo te puedes mantener en el centro. Te puedes mantener en ese estado autoconsciente. Vamos a través y todo se armoniza. Todo se transforma, se hace abundante en chi, la sangre fluye bien y suavemente, se disuelven los problemas y bloqueos, desaparecen. Todas las funciones se cumplen en armoniosa belleza. Con la sonrisa interior y con una gratitud inmensa e infinita, lleva tu conciencia a través del pecho y la espalda alta, A través del corazón disfruta. a través de los pulmones abiertos. El chi es abundante. Vamos a través de las glándulas mamarias. Relaja. El chi es abundante y fluye bien. Cuando el chi fluye bien, y es abundante, desaparecen los problemas. Todo es chi. No existen realmente las enfermedades como tales. Solo son chi bloqueados. La sangre fluye bien y suavemente. Desaparecen los problemas, las toxinas y los gérmenes se han convertido en chipuro. Las funciones se cumplen maravillosamente bien. Corazón a corazón, mente a mente. Llevamos nuestra conciencia a través del abdomen y la espalda baja. Recuerda, no hay nada más importante que este momento. Estamos en el momento presente. Siente tu conciencia pura, unificada con todo el campo de conciencia corazón a corazón. La conciencia universal va a través del hígado y la vesícula biliar, se expanden, se relajan, toda la información del ADN se transforma, todo vibra en la frecuencia de la salud a través del páncreas y del bazo, se expande, a través del estómago y los intestinos, en un instante, en todas las células, como un espejo multidimensional, como un escáner invisible. Nuestras conciencias corazón a corazón transforman y el Chi puro universal se hace abundante y transforma desaparecen los bloqueos, las toxinas se disuelven, los virus y los gérmenes se transforman en chi puro. Nuestra conciencia autoconsciente, el universo autoconsciente va a través de los riñones la vejiga y los órganos sexuales, todo el abdomen es abundante en chi, abundante en chi, el chi y la sangre fluyen libremente y profundamente bien. Suave, todo se ha hecho muy fino, muy suave. Todas las funciones se realizan maravillosamente bien. Llevamos las conciencias unificadas, de ese universo que somos, que eres la fuente del universo a través de la columna vertebral, el sistema nervioso y las vértebras, espacios intervertebrales, cervicales, dorsales, lumbares, sacras y cocigia. El chi es abundante y fluye bien, la sangre fluye libremente y con gran suavidad. Han desaparecido los bloqueos y problemas. Todas las funciones se realizan completamente normales y por encima de lo normal. Toda la columna está muy saludable, llena de amor universal. Es tu historia de amor que se manifiesta. Llevamos la conciencia a través de los miembros inferiores hasta el extremo de cada dedo de los pies cada articulación, todos los sistemas, desde la piel, músculos, huesos, tendones, ligamentos, médulas óseas, sistemas endocrino, nervioso, inmune, Siente como la completud que eres, la completud que eres, está abundante en chi. La sangre fluye bien y suavemente. Se han disuelto todos los problemas en el inmenso universo y el chi puro, universal, fluye y te llena de vitalidad. Suavemente eleva tus manos, las palmas enfrentadas sostienen una bola de chi, y en esa bola de Chi, entre tus manos y por dentro del cuerpo, siente la totalidad y con una pequeña y sutil intención atraemos a todo el Chi puro de todas direcciones hacia el centro de nuestro cuerpo, hacia lo profundo del abdomen y vamos trayendo con las manos hasta cubrir el ombligo, los hombres primero, la mano izquierda, las mujeres primero la derecha. Y la otra mano cubre, haciendo coincidir los centros de las palmas con el ombligo y pensando en lo profundo del centro, bajo, se llama Tantien. Pensamos en el Palacio Migmen, el Palacio de la Puerta de la Vida. Y ahora nos damos muy buena información. Todo mi cuerpo es muy bello. Admiro y respeto la vida de cada una de mis células. Todo mi cuerpo es una historia de amor. Es amor universal. Mi corazón está lleno de gratitud y de alegría. Cada célula sonríe cada pequeñita celo la sonríe y yo grato y yo agradecida. Las abrazo y las amo. En este estado, corazón a corazón, enviamos esta buena información a nuestra familia, todos sostenidos por este amor universal, todos siendo una historia de amor, todos sintiendo ese amor original. Llenos de vitalidad, despertando como nosotros, y enviamos esta buena información a todos los vecinos, a los amigos, a aquellas personas que puedan necesitar ayuda. Enviamos muy buena información a todos en el campo, a todos los compañeros que nos hemos encontrado hoy para celebrar la vida. Y enviamos muy buena información al gran campo de Chinen Chikung, a toda la naturaleza, a todo el universo, y del universo retornamos al universo que somos, sin separación. Y nos centramos en el Tantien, relajamos los brazos, despacio movemos los dedos de los pies, los dedos de las manos, estiramos, expandimos, abrimos, y poquito a poco, con más Conciencia del cuerpo, retornamos y traemos toda la información y confirmamos toda la información que hemos vivido hoy en el interior, profundamente, la guardamos, la disfrutamos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por haberse unido a esta sesión de hoy, de los miércoles. Vamos a darnos buena información a todos. Uno, dos. Inspiramos. ¡Hala! Ja ¡Hala! Ja Hola, y vamos a decir tres veces Juan Joan Linton.